Vale, eh, aprovecho que hablo dentro del coche porque fuera hay casas. Y si ya hablo flojo ahora, pero si hablo más fuerte, todo, o sea, bueno, ya entendéis. en el silencio de la noche se oye todo. Vale, son las 12 menos, las 23.43, las 12 menos cuarto, vale. 26 grados, tío, 26 grados, increíble. 26, ha bajado, pero bueno, que es que son las 12 menos cuarto. Ya sabéis que. Últimamente, siempre a las 12 menos cuarto, es cuando... Bueno, cuando veis el vídeo. Otros lo he lo he hecho por la... Al mediodía casi, ¿no? Bueno, pues... Nada, hoy nos toca tirada corta. Pero tirada corta, que últimamente son series. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada, he traído un poco los arreos, para que veáis un poquito de qué se compone el tema. Agua congelada. Bueno, no está congelada ya. No, ya no tiene hielo, no está congelada, pero bueno, agua muy fresquita, esto para ponérmelo, porque como hay farolas, es solo para, yo que sé, venir un coche, cualquier cosilla por detrás, algo que no haya visto, Bueno, pues por tener un poquito la, la lucecita dando brillo, de seguridad, ¿vale? Eh, orejones, que los llevo aquí metidos por si acaso me veo un poco flojo, normalmente con la isodónica voy bien, pero si está mucho rato, pues hombre, un orejón ayuda un poco si gastara lo que es la isotónica metido por isotónica, que es un fallo que a veces no hago, entonces va bien porque recuperas energías y luego te empiezas con solo agua por al final vas, te vas con todo débil y al final la eh, la botella de isotónica normal, que es la que hay que en realidad dejarla aquí al lado del coche y ya está ¿vale? pues nada, ahí llevamos los cuatro reos cuatro cosas y con eso nos tenemos que, que apañar hacer la serie y hacerlo todo vale y qué más eh, pues ¿qué más iba a decir pues nada la, la riñonera ahora la veréis y ya está cuánto vamos a hacer de serie pues vamos a intentar hacer seis si hacemos cinco pues no nos vamos a pelear si hacemos solo cinco no si son seis pues es por sí cuarenta y dos, hay unos 70 positivo o menos 420 positivos, por ahí, depende si me si alguno, o un metro. 420 positivos, 400 positivos, 6 series. Si hiciera 5, pues 5 por 7 de 5, 350 positivos, ¿no? Y ya está. ¿Cuánto en kilómetros? Pues son 1600 metros cada serie, un poquito más que, que corres así el acabar, digamos. 800, pues. Eh, 8 por 648, sí, sino 10 kilómetros aproximadamente, ¿vale? 4800 48, subiendo, 4800 bajando. ¿Qué ritmo vamos a hacer? Pues bueno, ya veremos, pero más o menos tardo 9 minutos en hacer bajar los 800 y subir los 800. Pero, ¿qué pasa? Que entre que bebes el agua o cualquier cosa, al final se te atrasa un poquito y al final te salen como 10 minutos. La serie completa de subida y bajada, ¿vale? Entonces, ¿cuánto? Pues 6 series, una hora. Depende luego del tiempo que esté hablando. Con las tonterías de la cámara, ¿vale? Así que venga, vamos a, a darle caña. Y. Eh, eso es sí, eh, me he traído música, como siempre, para ir un poco más animado. Pues a estas horas está un poco ya. Un poco caído. Y. ¿Ya está? ¿Qué iba a decir? Bueno, no sé si. De la radio, iba a decir algo, ya no se lo queda. Siempre se me olvida. Bueno, nos vamos al lío. así ah, Y cuando lleve unas tres series más o menos, haré otra grabación, porque así yo mismo me animo, de venga, tres, grabación, ¿sabes? Eh, luego seis, a lo mejor, y acabo, y ya está, ¿vale? Eh, venga, vamos al lío. Serie 3 terminada, ¿vale? Eh, me voy a por la cuarta, no sé si voy a hacer seis o voy a hacer siete, ya veremos, ¿vale? Pero luego, lo que quiero hacer cuando acabe, o en la última serie ya la haré acompañando con la cámara, ahora la dejo en el coche, eh... Es que os explicaré en un segundo el tema de, de cómo respiro, que lo explicaba en algún directo y en algún vídeo. Pero bueno, es más o menos dos pasos coges, dos pasos sueltas, dos pasos coges, dos pasos sueltas. Pero bueno, lo grabaré con la cámara, a ver si puedo hacer una cámara lenta. No se sé si va a ver de noche, pero bueno, lo intentaremos. Venga, seguimos. Vamos a por la séptima serie, ¿vale? No la grabaré entera para no ser muy pesado y quiero buscar un sitio con luz y hoy os enseñaré el tema de respirar que ahora no voy a fichar porque empieza la serie y está cogiendo la cámara pero eh, bueno a ver allí arriba me parece que hay un poco más claro, vamos a seguir la serie y allí os enseño el tema de respirar. Vale, os explico. A ver. Básicamente es... Tú fíjate, haces así. Coges aire, coges, coges. Sueltas. Coges. Sueltas. Hecho despacio sería eso, o sea... Doble paso, coges. Doble paso, sueltas doble paso coges, doble paso sueltas un paso con cada pierna, ¿vale? ¿qué ocurre? que cuando vas asfixiado vas alto de ritmo vas así, es lo más rápido que yo voy pero cuando voy un poco más relajado que puedo ir un poco mejor que voy menos asfixiado me permite hacer a lo mejor como dos pasos y medio o tres o sea, yo haría, a ver cojo, suelto ¿sabes? representa que puedo dar todavía algún paso más entre que cojo y suelto y vuelvo a coger luego otra vez, ¿vale? Pero digamos que cuando vas un poco tocado, a ver si lo puedo imitar. Espera, espera. A ver. No, muy mal. Así. Cojo, suelto. Cojo, suelto. Fijaros el pie. Cojo, suelto. Cojo, suelto, cojo. Suelto. cojo eso es cuando vas muy asfixiado, que vas metiéndole caña. ¿Vale? Te metes ahí, a ver, así. Eso sería eso, imitándolo yendo asfixiado, que ahora no voy asfixiado lo suficiente para ir así. Y luego, cuando coges el aire, yo empiezo cogiéndolo por la nariz y justo en el último momento que estoy cogiendo la inhalación que la estoy cavando cojo un poco por la boca, hago así hago ¿sabes? como cojo nariz y un pelín por la boca al final y suelto siempre por la boca pero cojo casi todo por la nariz pero en el último momento digamos que cuando he llenado un poco, cojo por la boca ya, un poquitín pero casi ni se nota si me por la boca casi ni lo noto ...pero algo cojo... ...bueno... ...seguimos con la serie... ...la séptima... Que tiene unos 70 metros positivos cada una... ...y unos 800 metros... ...de distancia... ...ves aquí... ...doy más pasos por cada respiración de lo que he dicho... Porque no voy al límite. Cuando voy al límite voy así como he dicho antes. ¿Ves? Eh, ahora estoy exagerando. Puedo respirar un poco más despacio. Aquí hay buena luz. ahora voy desfasado totalmente llevo la respiración por un lado y los pies por otro sin nada que ver y ahora voy a sincronizarme ¿ves? ahora voy otra vez sincronizado eso cada uno que vaya como quiera yo por contar algo que pueda serle útil a alguien. Bueno, vale, estamos acabando la séptima y ahora ya me queda la bajada. Por el coche lo tengo abajo, entonces empiezo subiendo, acabo bajando. Una hora cuatro minutos Y aquí ha... Hacemos la séptima de subida Falta la bajada para completarla ¿Ves? Llegamos aquí Nivelamos un momento Que el GPS coja barómetro Llevamos 10 kilómetros justos No, 10 800 La vista la tengo tocada no vamos para abajo A ver que esté grabando y si no, voy a intentar que no se mueva mucho la cámara porque la bajada es rápida. Voy a intentar que no se mueva mucho. Vamos abajo en un coche. Vale, pues paramos Crono. Una hora 7 Ahí parar, guardar. Y ahora en el coche que lo tengo ahí me meto y os explico ya cómo ha quedado la grabación. Ya le he parado que siempre la, la grabo. Grabo el final del vídeo con esto en marcha, pero no se pueden ver todos los datos, velocidad ni nada. Y ahora sí se verá. Venga, a recuperarnos al, al cochecito. Vale, yo creo que se me ve bien. Vamos a repasar. Quitarnos el cacharro este. A ver. Una hora siete. Hostia, no se va a ver. Bueno, lo voy diciendo. Eh, mira, algo así. Una hora siete. Vale. No, pero aquí no. Hay que buscar la otra pantalla. Esta es la de... Hay que volver a... Ah, pero me estás tirando, ¿sabes? Venga, sesiones. Mis sesiones. Vamos a ir a lo seguro. Pero vamos a parar el... En que tenía en marcha la música, entonces no me entero de nada, vale, mira, sesión libre, 11,6 kilómetros, es esta, 11,6 kilómetros, no sé si llega a ver, pero es eso, vale, entonces, vamos a ver, la cogemos, sesión 1 hora 7.43, 11,6 kilómetros, media 10,3 kilómetros hora, a ver, se ve, 10,3 que no sé si se va a ver. Así. Ahora voy a encenderlo para que se vea mejor. A ver si se ve. 10,3. Vale. Máxima 24, ¿eh? Le hemos metido. ¿eh? Nuevamente no lo aprieto tanto, ¿eh? Pero al grabar vídeo digo, ah, vamos a grabar lo que quede chulo. A 2.25. Hombre, no está mal, 2.25 el kilómetro. Vale. Seguimos. Eh... 1.313 kilocalorías, 455 gramos, bajados de peso, 453 positivos. No se sé si va a ver, pero bueno, ya, ya lo sabéis que os lo digo y ya está. 453 positivos y negativos, creo que eran 436 negativos. Ha variado algo y, y ya está, no hay mucho más, ya está, no hay nada más que decir. Pues ya está, Hostia, es que los números pequeñitos y menos cuando vienes reventado de correr, la vista va a ser perdido. Bueno, pues ya está, madre mía que sudaba. Ahora ya en el coche ahora ya pongo el aire y ya me refresco. Pues venga, que muy bien. Eh, espero que lo de respirar haya sido interesante. <risa> espero que al menos lo de respirar haya sido interesante. No sé, que cada uno coja sus conclusiones. Estoy dejando todo de sudor, pero Menos mal que ya me he puesto esta camiseta. Que va bien por eso, pero cuando llego aquí todo sudado no veas. Una aventura. Pues venga, eh, no me detengo más. Que va muy bien a todos. Hemos gastado un bote de 500 de isotónica. Ya está. Y un orejón. Uno al arrancar y otro al acabar. O sea, otro a las tres, a las tres series, un orejón. Y al empezar, un orejón. Dos orejones, me parece que ha sido eso. Ya está. Venga, hasta luego, que va muy bien. Ah, y si os gustan estas tonterías de vídeo, estas... Bueno, estos repasos digamos de los entrenos que va uno haciendo, eh, compartieron en el Facebook que mucha gente le puede interesar y a mí me va muy bien porque se da más a conocer el canal. Venga, Deu, que va muy bien. ¿eh?